Bienvenidas y bienvenidos al curso de iniciación a la programación en Scratch En esta oportunidad vamos a aplicar lo aprendido hasta el momento en la implementación de un videojuego muy sencillo Se trata del juego del manchado y el objetivo es evitar que la pelota toque al personaje principal Para ello vamos a partir de la base de lo que realizamos en la lección 7 Donde vimos el movimiento con control de teclado Como podemos ver aquí ya tengo cargado lo realizado en la lección 7 Vamos a comenzar por cambiar el fondo. Vamos a elegir un fondo acorde a nuestro juego. Vamos a eliminar esta línea. Y vamos a pintar la franja de abajo del mismo color que la franja de arriba. Para ello vamos a seleccionar... Con el cuentagotas este color. Vamos a seleccionar el tarro de, de pintura de colorear. Y vamos a pintar. Listo. Ahí tenemos el fondo. Vamos a eliminar este fondo. Y vamos a ponerle campo. A la instancia. Bien. Ahora vamos a cambiar el personaje principal. Vamos a necesitar el mismo código, lo que voy a hacer es tratar de cargar, voy a cargar otro disfraz. No voy a crear otro objeto para mantener el código. Y eh, luego eliminaré eh, este disfraz. Entonces voy a ir a la biblioteca. Y voy a elegir otro personaje. Vamos a achicarlo un poco. Probamos y vemos que sigue teniendo el mismo movimiento que tenía el fantasma. Pero es otro personaje y tenemos otro escenario también. Esta es una forma de poder aprovechar el código que ya hemos desarrollado. Vamos a cambiarle el nombre de personaje, vamos a ponerle Juan. Acá también en el disfraz vamos a ponerle Juan. Y en la parte de código del programa vamos a decir que cuando inicie el programa ya no inicie en la posición que iniciaba antes, sino que inicie en menos 2, 10 y 12. Vamos a cambiar esto acá. Borramos y cada vez que apretemos la banderita va a aparecer en esa posición. Perfecto. Vamos a agregar otro objeto, es decir, la pelota. La pelota que va a manchar a Juan. Vamos a elegir la pelota de fútbol. Vamos a achicarla. Y vamos a decirle que al presionar se dirija a esta posición. Y que apunte en dirección de un número al azar entre menos 30, vamos a ponerle, y más 30. Menos 30 más 30. Entonces, al presionar bandera, por siempre, por siempre mover 10 pasos y rebotar si toca borde. De esta forma, la pelota va a salir eh, va rebotar si toca el borde y va a salir en una dirección que va a variar entre menos 30 y 30. Es decir, va a ser un número al azar entre menos 30 y 30. Cada vez que es, in, empieza el juego, inicia en la misma posición, pero sale para un número al azar entre menos 30 y 30. Bien, ya tenemos el movimiento de la pelota, tenemos el movimiento de Juan. El personaje, ahora lo que tenemos que hacer es generar algo cuando se tocan, entonces al presionar bandera por siempre sí tocando a juan enviar mensaje nuevo mensaje manchado vamos a decirle que vuelva a la misma a la misma dirección donde estaba borrar y que se detenga todo control, detener todos con este código lo que hacemos es que si la pelota toca a Juan envía un mensaje de llama manchado vuelve a la dirección de origen a, a, a la posición de origen y detiene el, el, el programa por otro lado Juan vamos a decirle que al recibir manchado Vuelva a la posición de origen y apunte en, no, en, en 90. Bien, vamos a probarlo. Estamos afando de la pelota. Bien, ahí nos tocó, nos manchó la pelota y todo vuelve al origen. Perfecto, volvemos a tocar la bandera, vuelve a empezar y si nos toca, vuelve al origen. Podemos agregarle sonido, no hemos trabajado todavía con sonido, pero podemos agregarle sonido a la pelota, por ejemplo. Entonces le podemos decir que si sí. tocando bordes. Entonces, a un sonido. Vamos a poner este bloque arriba porque el otro es el como el de finalización, por un tema de orden nomás. Bien, ahí vemos cómo cuando toca el borde hace un sonido. Bueno, de esta forma hemos visto cómo crear un juego sencillo con eh, lo que ya sabíamos hacer. Lo único diferente capaz es, fue el movimiento de la pelota al arrancar, que arranca en una dirección al azar, pero, pero nada más. Lo demás es, es todo cosas que ya habíamos visto. Y una cosa que no habíamos visto, pero que porque no habíamos hecho interacción entre, entre objetos, es el, la creación de eh, enviar un mensaje, enviar manchado, y al recibir mensaje, la pelota cuando toca a Juan...